Buenas a todas y a todos. En este vídeo lo que vamos a ver son los primeros elementos que necesitamos para poder empezar a trabajar con la geometría plana. Estos elementos nos van a servir de base para todo lo que vamos a ver en esta primera parte de la geometría plana o la geometría en dos dimensiones. El primer elemento que necesitamos para poder empezar a construir la geometría plana son la unidad más básica, el punto. Los puntos, aunque estemos acostumbrados a pintarlos con un cierto grosor, en realidad, desde el punto de vista geométrico, no tienen medida alguna. Serían puntos infinitamente pequeños, pequeños, pequeños, que no tienen ni grosor. Aunque estamos acostumbrados a pintarlo con un poquito de grosor para que los podamos ver. Para los que hayáis hecho dibujo técnico, esto no es el teorema del punto gordo, en el que lo hacemos más gordo para que nos coincidan las líneas donde no tienen que coincidir. Los puntos van a ser lo que nos formen el resto de las estructuras que tenemos en la geometría plana. Como por ejemplo, las siguientes. Las rectas. Las rectas son colecciones ilimitadas, infinitas, de puntos seguidos uno detrás de otro. Y puede parecer un poco redundante, pero son rectas. Una propiedad importante que debemos saber es que si tenemos dos puntos, estos dos puntos nos van a definir una única recta. Si queremos ampliar esta propiedad con más puntos, por ejemplo con tres, si tenemos tres puntos que no estén alineados, que no sean colineales, colineales significa que estén en la misma recta, como tenemos por aquí, lo que nos aparecería con esos tres puntos ya no es una recta, porque no sería recta, sería otra cosa distinta. Lo que nos aparece se llama plano, y ya nos pasamos ahí un poco a la geometría en tres dimensiones, pero también es importante considerar el plano aquí, porque es sobre lo que vamos a trabajar en esta geometría plana. Aunque el concepto de plano pueda parecer súper abstracto, en realidad lo, lo utilizamos a menudo en la vida diaria. Tenemos muchos planos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si tenemos un folio, un folio es la primera representación de plano que podemos encontrar. Es, pues, literalmente plano. O, por ejemplo, esta pared que no veis detrás mía. ¿Qué propiedades tienen las rectas? O, ¿Cómo clasificamos las rectas y que seguro que ya conocéis? Pues, si tenemos dos rectas que no coinciden en ningún punto, sabéis que esas se llaman rectas paralelas. Si esas dos rectas coinciden en algún punto, decimos que se llaman concurrentes o también las podemos llamar secantes. El término concurrente se suele reservar cuando tenemos más de dos rectas, por ejemplo, 3, 4, 5, que coinciden en un único punto. ¿Cuál sería el siguiente paso a las rectas? El siguiente paso sería considerar semirrectas. ¿Qué es una semirrecta? Pues una semirrecta no es más que, imaginaos una recta, colocad un punto en esa recta y vamos a considerar todos los puntos que estén situados a un lado de ese punto. Puede parecer algo redundante, pero aquí lo tenéis representado. No es más que considerar, en términos intuitivos, la mitad de una recta. Esta semirrecta será infinita, llegará hasta el infinito por un lado y acabará en un punto en el otro. Siguiente punto a considerar y que va a tener mucha relevancia en todo lo que vamos a hacer en esta primera parte. Los segmentos. Los segmentos son colecciones de puntos que se encuentran entre uno y y otro. De estos segmentos, por ejemplo, podemos considerar la longitud, que no es más que la distancia que hay entre esos dos puntos. Y dos segmentos que tengan la misma longitud los llamamos congruentes. Esta palabra es muy importante y la vamos a utilizar bastante en este tema. Más elementos que necesitamos. Los ángulos. Los ángulos también es uno de esos elementos con los que estáis muy familiarizados y que por daros una definición no es más que el espacio comprendido entre dos semirrectas que son congruentes. Concurrentes, o sea que coinciden ese punto final en el mismo. Ese espacio que hay entre las dos semirrectas es lo que llamamos ángulo. Es decir, esto. Cuando tenemos dos semirrectas en esta configuración, nos aparecen dos regiones. El interior del ángulo y el exterior del ángulo. ¿Y cómo diferenciamos los ángulos unos de otros? Pues utilizando su tamaño. ¿Y qué consideramos como el tamaño? Pues el tamaño, como sabéis, es la apertura que tiene el ángulo. Eso definido de una forma un poco más matemática es la rotación que tenemos que hacer para llegar de una semirrecta a la otra. Y podemos clasificar esos ángulos según el tamaño que tengan. Por ejemplo, tenemos los ángulos nulos, que son ángulos completamente cerrados, no tienen apertura. Tenemos los ángulos agudos, que como recordáis son los ángulos que tienen desde 0 grados, sin contar el celo, hasta 90 grados, sin contarlo. Tenemos los ángulos rectos, que son los ángulos que tienen exactamente 90 grados. Tenemos los ángulos obtusos, que como sabéis, son los ángulos que van de 90 grados hasta 180, sin incluir 90 ni 180. Al ángulo que tiene 180 grados, lo llamamos ángulo llano, y podéis ver por qué, porque es completamente plano. Y si tenemos un ángulo que mide más de 180 grados, en ocasiones, aunque no es muy usual llamarlo así, podemos llamarlo ángulo reflejo. ¿Por qué? Porque son Digamos, el reflejo de uno de los ángulos que hemos visto antes que están entre 0 y 180 grados. También son importantes algunas relaciones que tenemos entre ángulos. Por ejemplo, decimos que dos ángulos son complementarios si ambos juntos suman 90 grados, es decir, un ángulo recto. Y decimos que dos ángulos son suplementarios si ambos juntos suman 180 grados, es decir, un ángulo llano. Entonces, todo esto han sido una serie de elementos que nos van a servir para seguir construyendo. Entonces vamos a meternos ya un poquito en materia. ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Pues vamos a dibujar libremente. Vamos a hacer curvas. Una curva plana, porque estamos en el plano, de manera intuitiva no es más que la figura que nos sale cuando empezamos a dibujar con el lápiz y no levantamos el lápiz del papel. A esa curva podremos ponerle distintos apellidos según las propiedades que tenga. Por ejemplo, si la curva no pasa por encima de ella misma, es decir, si no pasamos el lápiz dos veces por el mismo sitio, le llamamos a esa curva simple. Si la curva vuelve al punto de partida y acaba ahí, entonces decimos que la curva es cerrada. Una curva puede ser simple y cerrada, no se contradicen esas dos propiedades. Hay un teorema, el teorema de la curva de Jordan, que puede parecer una chorrada, pero es de gran importancia en toda la matemática y cuesta bastante demostrarlo. Lo que nos dice lo siguiente, es que si tenemos una curva cerrada y simple, esa curva nos define en el plano tres regiones. El interior de la curva, lo de dentro, el exterior de la curva, lo de fuera, y la frontera, el, o el borde, que es la curva. Y aquí os planteo un reto. Dibujad una curva simple y cerrada, lo más complicada que podáis. Como por ejemplo algo así. Os reto a encontrar una forma de saber si un punto cualquiera que cojamos, que no sea de la curva, por ejemplo ese, está dentro o fuera de la curva. Os recomiendo que empecéis con curvas más simples y vayáis complicándolas y así elaborando vuestras hipótesis. En unos cuantos días os dejo la solución. Vamos a centrarnos ahora en las curvas y figuras cerradas. Podemos clasificarlas en dos tipos. Las convexas, es decir, de manera intuitiva, que no tienen ningún pico hacia adentro, y las cóncavas, que son las que sí lo tienen. Matemáticamente, podemos definir la convexidad de la siguiente forma. Escoged dos puntos cualesquiera dentro de la figura. Si podéis unir esos dos puntos por un segmento y ese segmento no se queda fuera de la figura, entonces la figura es convexa. Esto tiene que servir para cualquiera dos puntos que cojáis. Si tenéis una figura cóncava, es decir, que tenga un pico hacia adentro, seguro que podéis encontrar dos puntos en los que al unir el segmento se queda fuera. Entonces, no podríamos acabar este pequeño apartado de las curvas cerradas sin hacer mención a la curva cerrada más famosa del universo, la circunferencia. La definición de circunferencia es el conjunto de puntos que están situados todos a la misma distancia de uno, el centro. Y ya conocéis muchos de sus elementos. Tenemos el radio, que es el segmento que va desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. El diámetro, que es el segmento que va desde un punto a otro, pero tiene que pasar por el centro, y que es dos veces el radio. También conocéis las tangentes, que son esas rectas que tocan únicamente a la circunferencia en un punto por fuera. O sea, parece que la rozan. Y también hay otros elementos como pueden ser el sector circular, que estaréis acostumbrados de ver las representaciones de fracciones en, en tarta, y el segmento circular, que no es más que cualquier segmento que va desde un punto a otro de la circunferencia. Muy importante, no es lo mismo círculo que circunferencia. La circunferencia son los puntos que están a la misma distancia del centro. El círculo son todos esos puntos y además todo lo que hay dentro, todo el interior de la curva. Si pedís una circunferencia de pizza, entonces os van a dar solo los bordes. Así que a mí, por favor, dame el círculo de pizza. Y vamos por fin a las figuras estrellas de la geometría plana y las que vamos a estar utilizando durante todo el curso. Los polígonos. Entonces, antes de empezar con los polígonos, necesitamos ver qué es una curva poligonal. Una curva poligonal es una curva que está formada por segmentos unidos por sus extremos. Sí, es algo raro llamarla curva poligonal, cuando no es nada curva, sino es todo recto pero es simplemente un símil a las curvas que hemos visto antes. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una curva poligonal cerrada y simple? Tenemos nuestra figura, los polígonos. Vamos a recordar los elementos básicos que tienen esos polígonos. Los primeros, los lados, que son los segmentos que forman dicho polígono, y los vértices, que son los puntos donde se unen esos lados. Los primeros nombres que damos a estos polígonos son según el número de lados que tienen. Si tiene tres lados lo llamamos triángulo, si tiene cuatro cuadrilátero. si tiene cinco pentágonos, si tiene seis hexágonos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No os habéis fijado en lo raro que es ese sistema de nombramiento? ¿Por qué el triángulo se llama triángulo y no trilátero, tres lados? ¿Por qué el cuadrilátero sí? ¿Y por qué el pentágono no se llama pentalátero o el hexalátero? ¿O por qué no los llamamos todos por su ángulo? ¿Por qué no es triángulo, cuadriángulo pentángulo? Tenéis que tener eso en cuenta porque puede ser uno de los obstáculos que podéis encontrar en la didáctica de este contenido. También tenemos los ángulos de un polígono, que son los ángulos formados por dos lados contiguos. Además, en los polígonos podemos considerar el ángulo exterior, que el ángulo exterior no es más que si prolongamos uno de los lados, el ángulo que sale considerando con el otro lado. Tenéis aquí una imagen para que resulte todo mucho más claro, pero no es más que el suplementario de ese ángulo interior que teníamos. Además, dependiendo de las propiedades que tengan, como siempre, podemos ponerle un apellido. Si todos sus lados son iguales, decimos que el polígono es equilátero. Si el polígono tiene todos los ángulos iguales, se llama equiángulo. Y si el polígono tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales, los llamamos polígono regular. Y son muy importantes. Además, en todos los polígonos regulares podemos considerar lo que llamamos el ángulo central. Que el ángulo central es el ángulo que nos sale de unir el centro con dos vértices que sean contiguos. Entonces, ¿qué podemos hacer para trabajar todo esto en el aula? Puede parecer la sugerencia más sencilla y simple, pero también es efectiva. Es, primero, vamos a explorar. Vamos a dibujar curvas, vamos a dibujar polígonos, segmentos, rectas, y vamos a ver qué propiedades salen a partir de ello. Una vez hayamos recurrido al dibujo libre, podemos avanzar utilizando las tramas. Las tramas, si no lo sabéis, son colecciones de puntos que tienen distintas configuraciones, las podemos encontrar cuadradas, triangulares, eh, de muchas formas, que uniéndolos podemos empezar a trabajar eso, esas curvas poligonales y esos polígonos. Y la versión física de las tramas son los geoplanos. Por ejemplo, aquí tenemos un geoplano cuadrado y este es un geoplano circular. Los geoplanos no son más que tablas en las que encontramos pegotes o clavos distribuidos a la misma distancia. Por ejemplo, en este geoplano cuadrado están distribuidos de manera cuadrada. Y en esos pegotes lo que podemos hacer es enganchar gomas elásticas para poder realizar polígonos. Y con esto damos por finalizado los elementos básicos que nos podemos encontrar en la geometría plana y las curvas y los polígonos. En los próximos vídeos lo que vamos a hacer es profundizar en los distintos tipos de polígonos y vamos a ver más concretamente propiedades y características de cada uno de ellos. Si tenéis alguna duda, por favor, preguntadla. ¡Hasta la próxima!